Es extraordinario, aquí no se duerme, porque ahora no ponen música alta, pero ponen blin blin blin blin blin blin blin blin blin blin blin blin blin blin blin. de un la nuera blim blim blim blam blim blim blim blim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 ¡Blim, blim, blim, blim! ¡Blim, blim, blim! ¡Blim, blim! ¡Blim, blim blim Las personas mayores a, a dormir y a descansar en nuestra casa blam.